contact reloading oh hey hey let's land here Here we vamos, ready up. Might be something good this way. Come a explorar. Vamos a explorar. Vamos a Vamos a explorar. no Good, we're inside. <tune> <right> Bueno, extended Mac. Hostel close. Atalante. ¿No hay sniper? Contacto con Hostel. <tose> De bien? I Necesito Need to recharge my shield. ايش نروح لعنده نروح على المخزنك نيت ري تشارج ماي شيلدز بنزل اخذ من تحت ايش رايك لا بالقطار شكلي على الزيب لاين شنو لا لا خبر خبر خبر خبر خبر خبر هل تعال تعال اعتقد تعال راحت اعتقد انني راحت اعتقد انني راحت اعتقد انني راحت هذا لا يريدو شيء حسناً هنا يجب أن نذهب إلى هذا الطريق واحدة لدينا هذا هذا الأمر يجب أن heads up new kill leader might be something good this way enemy uh. down contact reloading The last member. Good work, team. That was a kill leader, and we took them out. Very exciting. I got you, friend. I can see that the roof is on the around. back. Thanks for that. Incoming no, come care dock. package. I love loot. Wait, wait, wait.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 this is great I am carrying myself hmm? bueno hey Just a minute until the ring closes. At least I don't have to wait for anyone. No, no, no, no. اسحب عليك يا just 10 giving my a انا احبك انا احبك انا احبك انا <laughs> you are the Apex Champions. Nice, nice. Gigi.